Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal Y hoy, bueno, os traigo un gameplay de Ascua Así que veamos a ver cómo sale Let's go ¿Sorbete? Nos encontramos a este troll Vale, este troll tenía de todo, joder Vale Vale, nos hemos jodido a nosotros mismos Intentaremos hacer algo radical No puede ser que hayamos tenido la misma idea Es que no me lo creo, chaval Es que no me lo creo ¡Ey, ey, ey, tío! Ajá Chaval What ¿En serio? ¿En serio, tío? de mierda, silenciado Joder ¡Ajá, ah, te vi Stay, stay, stay, stay, stay Stay there hey, Bye Bueno, pues nos dio un barrete del hombre. Wow, se ha tirado. No, no. Sí viene. No sé, pero yo necesito saber ese barrete. Joder, este que ciprejo, ¿cómo iba? Macho. Lleva full. En la vida me no iba a pegar a ese tiraco. <risa> es genial que caigan tantos cocos, es genial. Es <risa> la polla, la verdad. ¿Qué se queda ahí yo le intentaré pegar un, un fracaso ahí sí, ahí sí un Oye, puede salir really bad A enfrentarse asco. El poder de Ascuas. No tenemos materiales, eh Este tío coge la altura que da gusto Joder, macho ¿Habéis visto eso? ¡Joder! Ha sido increíble Ha sido increíble El tío ha flipado Madre mía Vaya chuflazo que le hemos dado a este tipejo ¿Qué, qué, qué coño ha cogido este hombre? Para fundirme tanto ¡Wow! Que sí, yo me quedo flipado, macho Y no tenía nada Unos redeploy, lo que más ¡Wow! Vaya trancazo que le hemos metido No, me queda bien poco para morirme Pero bueno El tío estaba en las últimas edades de construcción Normal, o sea Normal <ríe> Me ha ultra deleteado Pero ese francazo no sé lo que yo ni él Así que ole <ríe> Sí, Christ El tío más pesado de ahí. Me atacó a mí ahora mismo no necesitamos a los nubes, la verdad <risa> ¿Qué quedan esos dos? Esos dos pendejos. Joder, a ver dónde está la curita. Vale, en verdad no nos interesa para nada. Hacer eso. Intentamos encontrar a nuestro objetivo. Vale, lo hemos visto, localizado, visto y localizado. Visto y localizado, visto y localizado Voy a quitar esa de ahí, está claro. Vale, big, big cagada Eso va a tener que acercar en breve ¡Hijo oh! de la gran puta! Tengo un bidón aquí abajo, ¿vale? Pero no podemos dejar de objetivizar a este pendejo nunca Vale, lo hemos cagado brutalmente Esta ¿eh? No se olvidan allí tío De puta, ¿no? No se baja el burro, ¿eh? ¿no? El cabrón, ¿eh? ¡Hala! Chaval, me la lió Pues ha liado, ¿eh? Se nos lía Se nos lió Hijo de puta Vaya partidaca tío Wow Kitty Sao El Kitty Jesus Christ la like si te gusta el campeón de la Nueva actualización de Fortnite Joder Joder Bye wow, jesus christ link envío, suscríbete, gracias